Estimados estudiantes, bienvenidos. Vamos a hacer la revisión de Adam Smith y la Escuela Clásica, ¿no? eh, como capítulo, unidad 4 de, de, de, de la historia del pensamiento económico. Eh, eh, para iniciar es, eh, es importante hacer un análisis de la situación económica y social en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, Inglaterra sufre sobre todo como uno de los países eh, mayor desarrollo en esos años sufre grandes transformaciones eh, pues hay un amplio desarrollo de la industria de lana, del algodón, la industria metalurgia la, la, la industria naviera eh, esos son importantes por ejemplo los astilleros eh, de, los, de los principales puertos de ese país Liverpool eh, por ejemplo una de las principales ciudades eh, en donde se desarrolla plenamente algunas industrias importantes no eh, propias de, de, de esos años eh, eh, se crean entonces centros industriales urbanos es decir la actividad económica primero se orienta en las, en las, alrededor de las grandes ciudades y segundo la actividad económica está plenamente orientada a la parte industrial dejamos ya un tanto de lado el tema del comercio que sigue siendo importante pero ya no es el enfoque principal y se deja mucho más de lado el tema de la agricultura ¿no? que pasa a ser un tanto secundario y el hecho mismo de que estas ciudades se hayan desarrollado plenamente pues nos da un crecimiento de la población de estas ciudades se pueden ver ciudades mucho más grandes mucho más pobladas no es cierto y surge un proletariado industrial numeroso es decir el agricultor el pequeño agricultor el trabajador de, las, de, las, de la parte agrícola se ha desplazado y ha generado un proletariado, un numeroso eh, sector de trabajadores, ¿no? que vive, eh, y esto lo podemos, lo podríamos eh, profundizar después, vive pues, en asentamientos eh, en condiciones un tanto difíciles, ¿no? hay consolidación de las redes las relaciones comerciales y monetarias entre países como eh, situaciones importantes a destacar en la, agricu en la agricultura eh, podemos decir que hay un proceso de desarrollo capitalista eh, comienzan a ver los famosos cercamientos eh, que no es más que una expropiación campesina, el eh, hay una relación colono capitalista y burguesía el proteccionismo no regía la política ¿no eh, hay adopción de la política de libre comercio en estos años, una circulación industrial y comercial también de manera importante. Estos son las, lo que normalmente puede, o, o se, se da en, en Inglaterra como uno de los países como digo más desarrollados en estos años no entonces Adam Smith y, y sus concepciones generales nos dicen que pues eh, el egoísmo económico está implícito en la naturaleza del hombre económico. Nuestra conducta económica relacionada con la economía, nos dice Adam Smith, es plenamente egoísta. ¿Qué quiere decir egoísta? Que es, buscamos sobre todo satisfacer nuestros intereses individuales. Para muchos esto es una crítica, sí, lo podríamos hablar después. Pero normalmente Adam Smith nos dice que nuestra conducta en lo, en lo, en lo económico es principalmente egoísta. Es sobre todo de satisfacer nuestros intereses y nos dice el mismo Adam Smith que en lo moral las personas se apoyan por la simpatía y en lo económico en el egoísmo ¿no? es decir en lo moral nosotros simpatizamos con todo lo bueno que podemos ver con el resto de las personas y en lo económico es sobre todo nuestro propio interés la sociedad por lo tanto resulta posible únicamente como una comunidad comercial de trabajo y de intercambio las personas se ven obligadas a prestarse servicios mutuos a trabajar unos para otros lo que se va a desarrollar después que es la división del trabajo ¿no? ¿Qué crítica se puede hacer muy brevemente en una referencia a una determinada fase del desarrollo social es simplemente el análisis de Adam Smith hace un análisis de lo que es relacionado al, eh, al crecimiento de la industria no es cierto el hombre económico de imagen se del sistema capitalista no el hombre eh, en esos años la conducta económica pues está relacionada al sistema capitalista es una cuestión relativa a la riqueza de la burguesía capitalista y a la miseria de la clase obrera analicemos entonces la principal obra de Adam Smith que es eh, la investigación de la causa de la naturaleza la riqueza de las naciones principalmente uno de los puntos principales de Adam Smith en el tratamiento de este libro de su principal obra es la división del trabajo eh, la división del trabajo dice Adam Smith incrementa la cantidad producida por tres razones por qué razón es importante la división del trabajo en un proceso económico primero genera destreza en los trabajadores los trabajadores van a especializarse cada vez más si es que hacen una actividad puntual, a hacer varias actividades para producir. Entonces, hay un ahorro de tiempo. Nos dice el, el, aquel trabajador que efectúa el 5, 6, 10 actividades, pues tiene que desperdiciar tiempo al trasladarse de un espacio de tiempo a otro. Mientras que si se especializa en una sola actividad ocupa de mejor manera el tiempo en hacer precisamente esa actividad y nos dice también Adam Smith hay un clima muy interesante propicio para in los inventos para la producción aquel trabajador que conoce de su, pro de su proceso puede eh, generar inventos nuevos procesos que puedan ser más eficientes y que eh, ayuden a la producción entonces existe una diferencia sustancial para, lo, para con las anteriores corrientes de pensamiento al considerar a la división del trabajo como uno de los pilares una de las causas de la riqueza de las naciones tomen en cuenta las causas de riqueza en las naciones que decían los mercantilistas, los fisiócratas ahora estamos con la causa la eh, de la naturaleza de la riqueza de una nación uno de ellos, uno de esos pilares es la división del trabajo armonía de los intereses y gobierno limitado Adam Smith considera que los participantes de una economía tienden a buscar sus propios intereses personales lo decían también ya los clásicos o los precursores de la, de la, de la escuela clásica por lo tanto hay una mano invisible que está relacionada con la competencia es decir, hay, un, hay, hay una mano que lleva a tanto a productores, a consumidores, a querer satisfacer los intereses personales. Entonces ahí hay una mano invisible de la, de la, de la economía que es, tiene que ver principalmente con la competencia. Los recursos se asignan a sus usos de valor más altos. Prevalece la eficiencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos se asignan a, su, a sus usos de valor más altos. Para ponerlos en términos actuales, si a usted le pagan mejor en una empresa a diferencia de lo que está trabajando hoy pues obviamente usted va a ir a esas empresas es decir su recurso está mejor valorado si es que por ejemplo le pagan mucho más en otra empresa eso es la asignación de usos de valores más altos los recursos económicos se van a mover hacia los sectores en donde le sea más reconocido su valor el gobierno en una economía es indeseable es innecesario se debe ajustar solo a actividades muy puntuales no actividades específicas para el gobierno ¿Qué leyes trató? Eh, hizo un análisis Adam Smith eh, de una economía sobre todo competitiva. Eh, una de ellas fue el, las leyes del valor, la teoría del valor, de uso y de intercambio, las la teorías del, primitivas del valor, teorías de economías avanzadas, cómo se determina el precio en un mercado, cómo están determinados los salarios, las utilidades, las rentas, qué papel juega el dinero y qué pa papel juega la deuda en una economía. Y a la larga todo eso nos va a llevar a un desarrollo económico. Brevemente analicemos eh, estos... Pequeños conceptos y puntuales conceptos, ¿no? Nos dice Adam Smith que, eh, pues, eh, los bienes tienen valores, ¿no? Eh, esos valores, eh, un bien puede tener a la vez un valor de uso un valor, y un valor de cambio, ¿no? El valor de uso es aquello que para lo cual eh, un bien nos sirve y sobre todo ese bien es particular, es subjetivo de cada uno de nosotros, mientras que el valor de intercambio es propio de eh, aquellos bienes que se pueden cambiar, ¿no es cierto? Para acceder en la posición de ese objeto. Ustedes eh, en la lectura sabrán que por ejemplo, una botella de agua tiene un alto valor de uso nos sirve a, a quien dispone de esa botella, pero difícilmente podremos intercambiar algo con esa botella. Si es mía, ¿qué puedo cambiar con esa botella? Un diamante, por en cambio, eh, un valor de uso, pues no es muy habitual ver a alguna persona utilizar un diamante, ¿no es cierto? Pero sí me podría generar un valor de cambio, es decir, con ese diamante puedo cambiar en, en dinero, podría cambiar en otro tipo de otro tipo de bienes. Tiene, tiene un valor de intercambio mucho mucho más alto que un valor de uso, ¿no es cierto? Entonces Adam Smith nos dice que las cosas que generan o tienen un valor de uso o más alto por lo general tienen un valor de cambio mucho más bajo ¿no? el trabajo es una medida de valor entonces no es cierto eh, el, para smith el trabajo es la medida real de valor de cambio de todas las mercancías ¿Qué nos dice smith ¿Cómo yo cambio, eh, por ejemplo, eh, eh, el haber desarrollado una joya, por ejemplo, en estos años, un orfebre, cómo la cambia? ¿Cómo mido el hecho de que querer intercambiar eso? Adam Smith nos dice es el valor del trabajo, es decir, cuántas horas dedicamos nosotros a producir eso, ¿no es cierto? Esa es, el, esa es la medida de valor de intercambio para Adam Smith, es un enfoque sobre todo desde el punto de vista de la oferta, del oferente. El oferente va a decir yo cambio esta, este, este bien en función de las horas de trabajo que me costó. ¿no es cierto ¿No eh, eso entonces respecto al, al valor de uso precio de mercado cuando Adam Smith hace el análisis de precios de mercado nos dice pues hay índices naturales tanto de salarios de rentas y utilidades por lo tanto el precio natural es un ingreso suficiente para pagar esos índices no es cierto hay un precio natural entonces inicial aquel necesario aquel ingreso suficiente de vender un bien de intercambiar un bien que me sirve para pagar salarios rentas y utilidades pero hay un precio real un precio de mercado que puede ser superior inferior o igual al precio natural esto es obvio no es cierto el precio natural entonces Adam Smith dice es aquel que me cubriría al menos el pagar a los trabajadores el pagar la utilización de la tierra y el que me genere utilidades mientras que el precio de mercado ojalá en la medida de lo posible para el productor sea superior a ese precio natural sea igual y en algunos casos Va a tener necesariamente que ser inferior. No, si no tengo demanda, pues al menos el productor va a querer que eh, ese, ese bien se venda en un precio, eh, aunque sea menor, pero que no pierda más. ¿no? Sobre salarios, ¿qué nos dice Adam Smith? Los salarios eh, están constituidos sobre todo en un fondo de salarios, que no es más que una existencia de capital circulante, el ahorro de capitalistas. ¿no? En toda la economía, el capitalista genera ahorros de su producción. ¿No es cierto? En toda la economía, entonces, hay un fondo de salarios, no es un fondo físicamente establecido, sino que es eh, aquel capital circulante que tienen los capitalistas para pagar los salarios a, a sus trabajadores, ¿no es cierto? ¿Cómo se define de ello? ¿Cómo se define el salario promedio anual? No es más que el total de ahorros de ese fondo de salario dividido por el número de trabajadores, ¿no es cierto? Hay un, sal hay un índice mínimo de salarios, por lo tanto, nos dice, ese índice mínimo de salarios permite la subsistencia del trabajador. ¿No es cierto? Hay, hay un valor mínimo que se le puede pagar al trabajador, es al cual a él le permite subsistir con sus uh, hábitos de consumo, de, de lugares en donde vive, de, de, de vestimenta y todo esto. Hay un salario mínimo de subsistencia, ¿no? No obstante, pueden haber diferencias en los salarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el empleo es menos regular, el salario puede ser mucho más alto. Eh, si, por ejemplo, el, salario, el trabajo requiere de mayor educación, mayores conocimientos, el salario puede ser mucho más alto. La amenidad respecto a la ocupación, pues hay, hay trabajos que mm, puede que no nos guste demasiado, por lo tanto vamos a exigir un mayor salario, diferente al mínimo que normalmente se pagaría en una economía. ¿Los empresarios podrían cobrar un salario más alto por su trabajo? Sí, porque ellos arriesgan inversiones y eso puede generar la probabilidad o improbabilidad de éxito. Por lo tanto, ¿tienen derecho a cobrar más? Dice Adam Smith que sí, ¿no? Si le damos a alguien un cargo de responsabilidad. También ese, ese cargo, al ser responsable de una operación un tanto más complicada, pues obviamente eh, puede exigir de salarios mucho más altos. Avanzamos, utilidades, ¿no? Las inversiones se exponen a riesgos de pérdida, ¿no es cierto? Por lo tanto, el empresario va a, a generar utilidades y va a querer que sus trabajos generen utilidades. Por lo tanto, hay índices de utilidad eh, que deben compensar las posibles pérdidas, ¿no? Eh, y generar un excedente para el empresario, ¿no? Esto es respecto al tema de utilidades, que son análisis muy puntuales, ¿no es cierto? La renta, ¿no es cierto? Eh, no es más, de acuerdo a Smith, que el precio pagado por el uso de la tierra. Es lo que se eh, tiene que reconocer al terrateniente o a quien dispone de la tierra por utilizar ese, ese, ese recurso, ¿no es cierto? Es importante también destacar finalmente como puntos eh, muy pequeños, eh, análisis puntuales, el papel del dinero y la deuda. No se suma la producción o riqueza de una nación, tanto el dinero o la deuda no son precisamente, simplemente son mecanismos que facilitan la circulación de bienes bueno finalmente hay el crecimiento económico acá está de, de, puesto en la diapositiva pero ustedes tienen el proceso o lo tienen en este diagrama lo que habíamos dicho desde un inicio no la división del trabajo y la acumulación de capital son importantes y llegan, obvio, llevan esto a la, a la productividad mejora salarios mejor producción nacional a la final tanto la división del trabajo como acumular el capital nos dice Adam Smith es importante para el incremento en la riqueza de una nación no sé, sino si las economías dividen su trabajo y a la vez crecen en capital, y ese capital en buena medida orientado a lo que es la, la industria, pues vamos a tener procesos de eh, riqueza para una nación. Esas son las bases de lo que es la riqueza en una nación. Obviamente pueden haber muchas críticas que vendrán luego en los análisis posteriores. Muchas gracias.